Hola, bienvenidos y bienvenidas, para aquellos que no me conozcáis me presento. Mi nombre es Norma Gallar, soy psicóloga y terapeuta natural. En el vídeo de hoy os voy a presentar la primera parte de una serie de técnicas muy sencillas y eficaces que nos van a ayudar a reequilibrar nuestro cuerpo mental, físico, energético y espiritual. La primera técnica se llama el gancho de Cook. proviene de la kinesiología, movimiento a través del cuerpo. Es una técnica que va muy bien para poder focalizar y mejorar la concentración, la atención. Anclarnos en el aquí y ahora, en el momento presente. Aliviar dolores de cabeza, migrañas, neuralgias, cefaleas. Así que la primera parte, cruzaremos los brazos, manos, dedos. Ponemos en el pecho las manos, relajamos los codos, doblamos las piernas también cruzándolas, ponemos la punta de la lengua en el paladar o bien detrás de los dientes superiores, cerramos los ojos e inspiramos y expiramos por nariz. Las respiraciones tienen que ser lo máximo que podamos, muy lentas y profundas. Pasado el tiempo, entre 2 y 5 minutos, hacemos la segunda parte. Descruzamos los brazos, manos, piernas, pero continuamos con la punta de la lengua en el paladar y los ojos cerrados, inspirando y expirando nuevamente por la nariz. Es una técnica que no se trata de estar relajados ni impedir que vengan pensamientos. Todo lo contrario, que vengan imágenes, pensamientos, las incorporamos, las aceptamos, las integramos y hacemos como si fuesen una hoja a merced del viento, que entran y salen sin resistencia. Siempre que podamos, tenemos que volver a reconducir la atención en la respiración y en la postura del cuerpo. La siguiente técnica es una técnica para generar saliva. Sabemos que la saliva es un sedante natural que contiene opiorfina, que es cinco veces más potente que la morfina, y relaja los dolores físicos y emocionales. Por eso los bebés precisan succionar el pecho de la mamá, un chupete, una tetina de un biberón, un muñeco, su propio dedo porque es el instrumento que les lleva a generar la saliva y lo que calma. También observamos en animales o nosotros mismos que cuando tenemos una herida de forma inconsciente, instintiva, nos chupamos para aliviar este dolor. Es la potencia de la saliva porque contiene la opioorfina. ¿Cómo la podemos segregar la saliva y así calmarnos, rebajar el estrés y controlar nuestro estado anímico? Pues Haciendo la versión abreviada del gancho de Q, que lo hemos visto hace unos segundos, poniendo la punta de la lengua en el paladar durante dos minutos, y de seguida notaremos que la boca se llena de saliva. También moviendo la lengua por toda la boca, de esta forma. Y en pocos segundos segregamos mucha cantidad de saliva, lo que nos hace estar relajados y más reequilibrados. Y otra manera sería poner la punta de la lengua en el paladar y sacarla hacia afuera, estirándola al máximo, repitiendo entre 20 y 30 veces, así. Vamos, seguimos con la siguiente técnica. Presionando el punto 27R, 27 de riñón es un punto utilizado muy comúnmente en acupuntura, se sitúa más o menos en la clavícula dos dedos por debajo, suele molestar porque es un punto en el cual se acumula mucha tensión y entonces para calmar y relajar apretamos, notamos la presión mientras respiramos profundo y lento, ojos cerrados si así lo preferimos durante unos dos minutos. Si por el contrario estamos apáticos, desganados, falta de fuerza de voluntad y queremos dar un poco más actividad a la energía vital, presionamos el mismo punto y a la vez hacemos circunferencias en sentido de las agujas del reloj. Otra técnica para sincronizar los hemisferios cerebrales y así tener un reequilibrio a todos los niveles. Se trata de hacer movimientos sincronizados con el cuerpo, con los brazos, con las manos, los pies, con las piernas o con una parte de ellas. Yo voy a hacer, por ejemplo, con los brazos y manos círculos en sentido horario, en sentido antihorario. Podemos hacer ráfagas arriba y abajo, horizontal, zigzags, cuadrados, triángulos... De una forma rápida. Aunque cueste, poquito a poco podemos ir entrenándonos. Y la última técnica de hoy es la respiración iónica para regular y neutralizar los iones positivos y negativos que tenemos en nuestro cuerpo lo hacemos a nivel de respiración cogemos aire lento y profundo por el orificio izquierdo y soltamos por el derecho también lento y profundo cada inspiración y expiración contará una respiración en total hay que hacer 20 se puede hacer con ojos cerrados o abiertos, cada uno como prefiera de esta forma es una técnica que relaja muchísimo, ayuda a conciliar el sueño, a desestresarse, a liberar, a quitar la energía pesada... Entonces lo más importante es que cada persona podéis elegir una de ellas y practicarla de forma continuada. Recordad que para que un aprendizaje o técnica se integre y forme parte del día a día, hay que repetirla de forma asidua durante como mínimo 21 días seguidos. Espero que os haya gustado, gracias por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos y todas.